Para, el sistema Hoy hablaremos de economía. Según las proyecciones del Banco Mundial a principios de este año, la economía de Bolivia crecería alrededor del 3,9%. Según últimos cálculos y ajustes, esta proyección alcanzaría el 4,1%, es decir, un 0,20% más de lo estimado. Para algunos analistas, poco ortodoxos obviamente, eh, el crecimiento de la economía boliviana llegaría a más del 4,3%. ¿Qué tan real es esta cifra en el día a día de las personas eh, cuando van al mercado, cuando reciben su salario, cuánto les dura? Eh, Bolivia es el país, según los últimos datos, que menor inflación tiene a nivel mundial. Pero, con productos, uno yendo al mercado, en, las últimos, en los últimos días, puede ver que considerablemente el precio, por ejemplo, de la papa, sobre todo la papa, ha subido exponencialmente, pero productos de primera necesidad o de primera línea, como la carne de res, aunque los comerciantes digan que ellos son los que están sosteniendo el precio normal, aunque los grandes mayoristas y distribuidores o eh, los frigoríficos están subiendo el precio de kilo gancho, pero según la versión de los eh, vendedores justamente de carne, dicen que ellos están conteniendo esto porque si no bajarían sus ventas. El INE ha dado a conocer hoy, en horas de la tarde, eh, los índices de precio al consumidor del mes de septiembre y alcanza el 0,14%. ¿Qué tan real es esta cifra cuando dos productos de primera necesidad se han incrementado en los últimos días? Hoy también el ministro de Desarrollo Rural y Tierras ha manifestado que el incremento en el precio de la papa... Se debe a la falta de algunos insumos como alguna especie de, de pesticidas, aunque no ese es el término adecuado, y también eh, a la cuestión climatológica, que es algo que generalmente ocurre en esta época cuando culmina la época seca y va a empezar la época de lluvias. En fin, entre carne y papa parece que eh, se encareció todo.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 Intuyan, no disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan Atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amotinan y agravian asamblea, acotan y no acatan si acotan, Miércoles 5 de octubre, eh, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión, como todas las noches, listos para eh, analizar los temas que marcan la agenda nacional e internacional. De inmediato doy la bienvenida a los y la irreverente en este miércoles, que por lo menos durante la mañana fue caótico. Movilizarse en la tarde se relajó, se relajó un poco más la situación, pero vaya jornada de miércoles, diría alguien. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola a mis contertulios y mi contertulia. Hola a mis televidentes de Avialala. Y, y estoy enojado por el partido de ayer en la noche, mientras estábamos acá hubo un robo escandaloso en Cochabamba, pero bueno, ya pasó. Y eso. Ahora ahora empezamos. ¿Quién robó a quién? No, no voy a decir nada. Porque noche antes ha salido una planilla, denuncia de de un, del abogado de Milterman, ¿no? Que sí, decía: sí, estos sí. Seis, seis árbitros eran. Seis árbitros reciben, están, están, en planilla, están en la planilla del Bolívar. Están en planilla del Bolívar. Y solo como comentario interesante, yo ayer escuchaba en un programa de radio una entrevista con uno de los dirigentes de, de los árbitros, que decía, este es un conflicto con nosotros, así que nada raro que se, suspe que se suspenda alguna fecha hasta que hasta que o se retracten o se no Pero pero no me quiero llevar más cantidad. Ya sea que no. se compruebe, o ya sea que si se comprueba es escandaloso. Claro, claro. Y si se contradice, también es escandaloso, porque sacar semejante claro, denuncia es, es tremendo. Yo, yo, a mí no me sorprendería que se suspenda alguna fecha. Además, planilla, ¿no? Claro, ¿no? Es que eso incluso es Ministerio de Trabajo, entonces yo, yo lo veo muy, muy difícil. O sea, más allá que soy del Bolívar, lo veo muy, muy difícil. Pero bueno Lo que más les duele es que perdí, eh, están perdiendo cha grandes sí, chances, digamos, dos puntos de oro. Pues dependemos del always tigre, pero bueno. Pero es importante y, mira, nos estas fuimos cosas. a otro lado. <ríe> Alem Kisbert, van a decir que soy un futbolero y la verdad que no. Jala, pero ¿no? En su charla, pero, bueno, el Mauricio. Algo entiendo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Javier, ¿qué hará? Mauricio. Y bueno, gracias a ustedes por seguir en Avialala. Muchísimas gracias. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Yo bien, porque no soy ni del Bolívar, ni del Tigre. Del Always un poco más, digamos afín, pero... Sí. No, no estoy en la actualidad últimamente. No he visto tele desde hace demasiado tiempo. Sí. Y eso no es bueno, pero bueno. Ahí, eh, para mí no ha sido un día caótico porque felizmente vivo cerca de la universidad, entonces voy caminando y vuelvo caminando. Ah, más vengo en bien. mini hasta aquí, pero. Pero bueno, ¿cuál? y en la tarde se relajó claro, todo, en la sí, noche. entonces ¿qué decir? no es problema. <risa> eh, buenas noches, Diego, compañeros, y buenas noches a todos los que nos ven. Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, y en todo caso, es parte de vivir en la paz. El tema de los cortes de ruta, de, de los bloqueos de las manifestaciones, y creo que es algo más bien positivo en el aspecto que muestra la vitalidad política de la ciudad. Creo que en ese aspecto, más allá del punto de reclamo, es bueno que, que la gente se sienta en libertad de protestar y manifestarse cuando vean conveniente Y se puede ir a sacar fotos, solía Iván? Sí. sí. sí sacar fotos de las protestas. Es finalmente un registro interesante. Tengo desde, debe ser 2012, 2013. De cuando... Bueno, hay muchas, de, muchas de to, cosas de, interesantes. Muchas, de todo. Bueno, para quienes estaban afectados y se querían movilizar, espero que hayan tenido su matecito de tilo, y si no, alguna otra pastilla un poco más fuerte para el final del día. Eh, bien, vamos a hablar de economía, de datos, proyecciones económicas, eh, rumbo a fin de año, ya prácticamente en el último trimestre del año, es como que... Bueno, las leyes naturales del mercado, todo se va incrementando rumbo al aguinaldo, rumbo a los regalitos, a las fiestas de fin de año. Pero esta vez es una cuestión de esta época, el incremento en el precio, por ejemplo, de la carne o de la papa, o es algo que se debe a otro tipo de factores y cómo sí se puede controlar. Las exportaciones de minerales han crecido un 24%, ubicándose en un nivel de 3.927 millones de dólares, contribuyendo con el 48% a las ventas totales del país. Los hidrocarburos suman hasta julio 1.822 millones de dólares, significando el 22% del gran total. La demanda interna es la principal fuente de crecimiento económico boliviano. Representa alrededor del 80% de la expansión económica. ¿no? El gas, que es un recurso fósil, que es un recurso no renovable, tiene también esa misma visión por lo menos de la utilización de una manera óptima y eficiente. En Bolivia no hay déficit de cambio, es más, incluso según otros datos, por lo menos de, del ministerio tenemos entre 25.000 y 27.000 toneladas que podríamos exportar. Cuando hablamos de economía, parte importante de la economía también y que generan divisas eh, son las exportaciones. Exportaciones que, por ejemplo, entre enero y agosto del 2022, en comparación al mismo periodo del 2021, superan en casi 2.500 millones de dólares más. Hemos exportado 2.500 millones de dólares más. También hemos importado más respecto al primer, eh, digamos, a los primeros ocho meses del, del 2021. Eh, 21, pero aún así seguimos registrando un superávit comercial superior a los 1.300 millones de dólares por segundo año consecutivo. ¿Eso en la gente se siente? ¿Cómo se traduce? Y, ¿Y cómo entendemos también el tema, ya en el bolsillo del día a día, de la papa y de la carne, por ejemplo? Bueno, sí, creo que lo que más nos importa y lo, lo que más nos debería importar, y alguna vez hablaba con, con una persona que me decía... Está muy bien que hablen de, y como crítica interesante, ¿no? Está muy bien que hablen de, creo que de Chile, que estábamos hablando, pero a mí me importa mucho más cuál es la situación de Bolivia, cuál es el plan de Bolivia. Entonces, siempre es importante hablar de, de economía. Yo creo que hay, hay hay muchos puntos muy favorables, ¿no? Hay, hay algo que, que, normalmente, que normalmente hace cierta parte de la oposición y que normalmente se los califica de cómplices, vendidos, azules que es decir que hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que se han hecho mal. No es posible, no se me ocurre ninguna persona que diga absolutamente todo lo que se ha hecho en estos últimos 15 años ha estado mal. Porque no es cierto, hay cosas que se han hecho bien. El tema de la inflación y el cómo se maneja la inflación, entre otras cosas, y ahí obviamente me podrá explicar mucho mejor. Javier, sí, influye el subsidio, no se puede decir, no, no influye para nada, es magia más bien. no no es cierto, el tema del IPC y cómo se calcula el IPC tengo entendido que también influye en el tema de, de cómo se maneja y cómo se, se controla un poco la inflación. Entonces, entonces no es un tema mágico, pero sí hay unas cuantas cosas que preocupan y que yo creo que tienen que ser los puntos de los cuales eh, se tiene que hablar. Se tiene que hablar aunque aunque pese y aunque... porque al final es, es el bolsillo de los de los bolivianos. Tenemos un superávit comercial pero tenemos un déficit, déficit fiscal muy fuerte. El déficit fiscal, si no me equivoco, está en 8% del PIB. Muy alto, considerando que, si no me equivoco, y me podrán corregir, más o menos desde, desde el 2016-17, que tenemos un déficit fiscal entre 7, 8 y 9% del PIB. ¿Qué es déficit fiscal? Que estamos gastando más dinero del que tenemos. Y eso también se traduce de un modo u otro en que nuestras reservas internacionales se han bajado, han bajado, perdón, no se han bajado, han bajado muchísimo. Es decir, llegamos a tener 13 mil millones. Y ahora tenemos mil millones, más o menos. Eh, eh, tengo el dato acá, pero no lo encuentro. Han bajado prácticamente 90% desde el 2014 hasta acá. Y eso es preocupante, y es algo que se tiene que explicar. Y solo para, para finalizar, eh, voy, a, voy a leer algo que, que justamente leía a, una a un ciudadano boliviano que le preocupaba mucho. No, creo que lo guardé. Qué desastre. No, creo que lo guardé. Bueno, había una preocupación. ...de un ciudadano que decían, que le informaban que el precio de la papa y de otros, de otros insumos había subido mucho en el alto... ...y que estaba subiendo mucho en La Paz y yo, yo hago eco de esta preocupación de este ciudadano boliviano... ...que se preocupaba por, la, por el alza de precios de alimento, porque al final lo que está subiendo... ...estamos preocupados, esto decía el ciudadano, estamos preocupados por el incremento repentino en el precio de la papa... ...y algunos otros productos alimenticios en la canasta familiar... Y me informan que no solamente está subiendo en el alto, sino que está subiendo en La Paz. Yo hago eco de esta preocupación de este ciudadano. Eso como primer punto. Eh, esta vez voy a alterar el orden. Javi. Ya, me, me parece. Eh, ¿Quieres que empecemos con el tema de la PAPA o lo vemos fuerte? Lo por el que tema eh, ya. Eh, Empezaremos con el tema, digamos, del tema de la inflación, que creo que es muy importante. Eh, ¿Por qué? A ver. Primero, una aclaración. Yo no trabajo en el INE, nunca he tenido la responsabilidad de tener que hacer cálculos de inflación como miembro de una institución pública. Así que lo que digo es un aproximado en base a lo que se ve en la academia. Digamos, no necesariamente es exactamente el procedimiento que lleva a cabo el INE. Aclaro, ¿ya? Ahora, dicho eso, la canasta básica que, sobre la cual el INE calcula la inflación incluye un conjunto de bienes, no, no todos los cuales son alimentos. Se incluye alimentos transporte, servicios básicos y dentro del área de alimentos se incluye bienes industriales ¿ya? entonces eh, ¿qué tenemos en los últimos meses? ha habido y esto puede también confirmarlo toda la población hay una bajada de los productos industriales que pues, son de origen argentino o que es Parte de ellos es prohíbe visto de manera argentina. Eh, yo pondría como ejemplo muy claro, muy juvenil el Fernet, pero el Fernet no aparece en la canasta básica. Estoy pensando, digamos, en términos de canasta básica, eh, vinagres, aceites, estoy pensando en términos de canasta básica, eh, digamos, todo lo que son conservas, por ejemplo, cualquier producto que usted te agarre de Dilman o de Stegue, en términos de conservas tiene una contraparte argentina que llega de manera legal o no tan legal y en ese sentido ha habido una bajada de precios, sobre todo por el efecto de la devaluación en Argentina. Y eso genera que hay una caída en general de los precios industriales. Ahora, eso es parte de la razón por la cual el IPC probablemente ha, sido, ha salido más bajo. Otro elemento por el cual ha salido probablemente más bajo es de que hay un elemento que siempre ancla el IPC en Bolivia y en todo el continente, porque todo el continente usa el mismo método de medición de la inflación, que es el tema de los servicios de telecomunicación. Si usted... O sea, creo que todo el mundo coincidirá a estas alturas de la vida de que tener un celular y tener acceso a Internet es parte de los servicios básicos, ¿vale? Junto con el agua y con el gas. Si bien el agua y el gas están congelados, los servicios de Internet y de telefon telefonía se han ido abaratando con el tiempo. Piensen cuánto costaba 100 megas hace 5 años. ¿Y cuánto cuesta ahora 100 megas? Cuando, no había planes de un giga antes de la pandemia en ninguna de las telefónicas. Ahora hay planes, digamos, de consumo de gigas. Entonces, todas esas medidas de reducción en términos de cuánto cuesta un mega, cuánto cuesta un minuto de telefonía, se cuentan en, en el IPC y reducen también el aspecto de inflación. Ahora, sin duda que hay un aumento en la del precio de papa, sin duda que lo hay. Y ahí yo creo que hay dos elementos centrales que trabajar. Eh, y voy, voy a cerrar con el tema de la carne. Con, en el caso de la papa... Tenemos, por un lado, de que sin duda los suministros para la producción agrícola se han ido encareciendo, porque algunos de ellos son producidos localmente, la semilla de la papa, la, lo producimos localmente, la propia papa. Y por el otro lado, eh, pero hay insumos que son importados. Los abonos específicamente de fosfato todavía son importados, o sea, los de urea son nacionales, pero los de fosfato son importados. Eh, ciertos tipos de herbicidas son importados. Eventualmente, ciertos químicos que algunas comunidades usan, no todas, pero algunas comunidades usan para la producción de papa también son importados, sobre todo para combatir cierto tipo de enfermedades que se puede, le puede agarrar a la papa, ¿no? Entonces, estos productos se han ido encareciendo, en el resultado de la guerra, sobre todo porque el principal proveedor de estos productos es Rusia. Entonces, conseguirlos en cualquier parte del mundo lo encarece. Ahora, hay un segundo aspecto por el cual la papa se ha encarecido, que es el hecho de que si hay algo que diferencia bastante la gestión Actual con la última gestión del más en términos económicos es el tema del contrabando Ha habido una lucha mucho más fuerte contra el contrabando Según estimaciones del IPSE, se estima que hubo una reducción al 20% del contrabando en lo que va del año Eso tiene efectos positivos, sin duda la industria nacional es más competitiva, produce más eh, puede, No se ve amenazada por los textileros o los productores de bienes manufacturados de, de alimentos Por importación argentina, peruana, asiática pero también tiene un efecto sobre la canasta básica porque efectivamente también en el combate al contrabando no solamente se incauta, voy a decir algo, duraznos al jugo o botellas de Fernet, también se incauta soya, también se incauta papa. Entonces, si tú reduces el flujo de papa que llega, particularmente al Perú, a través de las políticas de contrabando, efectivamente se va a también subir el precio. Eso en el caso de la papa. Y para cerrar el tema de la carne, sin duda no podemos despegar el tema de la carne con el hecho de que en el oriente boliviano ahorita se está viviendo una sequía. Solamente en el municipio de Villamonte se han, han muerto más de 1500 vacas. Entonces, hay una reducción en el flujo de carne. No sé cuánto representará de la producción total anual, porque todavía no hay una, estima, hay una estimación de cuánto se ha perdido en términos de vacas totales. No se, está, no se ha dado una, no se ha dado información todavía de cuánto se ha reducido el ingreso de vacas a matadero, cuántos kilos menos se está llegando a los mataderos. Pero parte de la presión inflacionaria puede ser por eso. Bueno, presión inflacionaria que en algunos productos, es en todo el mundo. ¿no? En Europa, por ejemplo, en el caso de España, en una semana llegó al 8% de inflación en alimentos, entre ellos carne y las principales verduras. O sea, sí hay una cuestión internacional de por medio, pero ¿qué más habrá? Y además el tema de estas proyecciones de la economía por parte sí. del Banco Mundial. Sí, me preocupa. Eh, Andrés, compañero, nos dijo alguna vez, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el mendigo se preocupa, desconfía, perdón. Entonces ya el Banco Mundial FMI se ha pronunciado con algunas observaciones, como a manera de podrían hacer esto también los bolivianos y ahora el Banco Mundial, que estamos muy bien. Voy a tocar este tema en función al triángulo del litio y a las declaraciones que hizo la comandante, no me acuerdo el nombre. Ah, la jefa, jefa del comando sur. Del comando, los comandos del sur, ¿no? De Estados Unidos, en función al interés sobre el litio. El tema de la papa, conozco, no la carne, no es, nunca he tenido contacto con ese rubro, que sería no, no la su... el carne? No, en función ah, a, la, a los productores, ah, nunca ah, he ido ah, ahí, digamos, ah. ¿no? Pensé Pensé que no, sabía? Ah, mira, no. Mira, uno que zafó. No. <risas> En función a la subvención eh, agraria que va sujeto al tema del contrabando. Sí, contrabando de manera general. Por ejemplo, partiendo de ello, el, hemos visto en varios medios como de la frontera con Argentina, muchos productos, entre ellos la Coca-Cola, leche en polvo y demás, se traían a precios menos de la mitad de lo que hay en el mercado boliviano. Pero en ningún momento bajó este precio en el mercado boliviano. Entonces, ¿quién está ganando en función a esto? Y ahí va lo, del, lo, de, la, lo de la subvención agraria. Eh, vaya al área rural que usted vaya, va a encontrar. Vaya en, ahora no, ya no es temporada, pero iba a encontrar la roba de papa entre 30 y 35 bolivianos, la papa nueva. Porque ahora está valiendo 75. ¿Quiénes están ganando? Y eso es lo que está pasando, lo mismo que doy el ejemplo de la Coca-Cola del contrabando. Meten a pocos a, a, a perdón a costos muy bajos y acá mantienen el costo y tienen una sobreganancia los contrabandistas. Y en el caso de la papa va el tema de los rescatistas, el compañero agrario, campesino. Y cómo le quieran determinar desde su punto de vista. Productor social, de papa, digamos. Un productor de papa eh, no no produce, eh, no hace, no genera la ganancia suficiente, económicamente hablando, con dinero, lo que le cuesta la producción. Por consecuencia, genera una subvención hacia las áreas urbanas. ¿El Estado lo controla? No, al Estado le favorece. Mientras más de este tipo de pobreza haya, mejor. El problema está cuando llega a las ciudades. ¿Quiénes traen a las ciudades? El único lugar donde vamos a poder encontrar que el agricultor trae de manera directa a la ciudad de La Paz, en este caso, es en el área del cementerio, Garita de Lima, hasta el cementerio. Todo el resto son rescatistas, donde la papa, Rodríguez, vale hasta 75 bolivianos. Entonces, ¿dónde está el control? Y todavía hay autoridades que dicen, no, la papa se ha mantenido en precio. ¿En precio de qué? O sea, ¿cuánto cobran nuestras autoridades la papa en todo el año? A mí me desfasa que no tengan un poquito de análisis sociológico y que no tengan un poquito de mirada constante de la economía nacional. Y eso es preocupante. Eso por un lado, sobre el tema de, la de los precios que se están elevando. Siguiente, el Banco Mundial nos dice que vamos a tener un buen nivel económico. Me parece interesante que muchos... Autoridades del MAS digan, uy, qué bien el Banco Mundial, pero cuando no les conviene, malditos yanquis, ¿verdad? Entonces, en función a esto me preocupa porque el interés global, el interés global no solo de Estados Unidos, pero es el que más relación política tiene con Latinoamérica, en este caso Bolivia, es el litio. Y el litio me preocupa porque ya la diputada, uy, me olvidé su nombre y eso que me lo anoté, la diputada, una diputada de posición del departamento de Potosí denunció que el hijo del señor Arce Catacora, presidente de la República de Bolivia, está negociando el litio con empresas privadas en otros países. Entonces pasa por lo mismo, casualidad, en política no hay casualidades, hay tiempos, hay momentos, hay estrategias. Señor Arce manda a su hijo querido, no es nepotismo, claro, seguro por mérito está ahí su hijo, hay que aplaudir eso. Entonces, este niño mimado, o oh no, tampoco es niño mimado, perdón, cuidado, se vayan a enojar. Este hijo, funcionario público, eh, creo que no, eh, está siendo delegado para hacer relaciones económicas a nivel internacional, regateando o vendiendo el litio. Cuando ni siquiera los bolivianos estamos hablando del tema en la administración económica de este. Pero ya se lo quiere vender. Y justo en esta temporada viene el Banco Mundial y nos dice, muchachos, está bien, el litio no necesita mucho, porque su economía está estable. Y la, la, la proyección económica del señor Arce está salvar todo, toda la deuda social, política y económica que tiene Bolivia con la venta del litio. En tres escenarios lo dijo, vamos a duplicar la exportación del litio, vamos a eh, acelerar el gasto público, cuando ya se le ha recomendado no hacer eso, Después, eh, reservas internacionales, ya los ha explicado el compañero Mauricio, están por muy bajo, el 90% se ha perdido. Entonces, tenemos gran pérdida económica, aparentemente, pero supuestamente estamos bien. Entonces, ¿quién nos está mintiendo? A duda se queda. Eh, Kiara, el, el, el automático me está javi. <risa> eh, ya, varias cosas. Eh... Hay que entender por qué el Banco Mundial está... ¿Qué está diciendo el Banco Mundial? Para no pensar que ahora estamos haciendo eco y alabanza al Banco Mundial. Lo único que está diciendo el Banco Mundial es que las proyecciones que ha hecho Bolivia sobre sí misma para este año van a ser reales, incluso van a ser mayores. Y no lo ha dicho solo sobre Bolivia, ha hablado sobre Brasil, Chile, Colombia, incluso a Brasil le ha dado más de lo que el propio Brasil se ha dado. Eh, entonces es solo eso. Hay que entender que eh, esto se da en base al plan fiscal financiero que hace el gobierno cada año. Este plan fiscal financiero se hace de, con el, el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación. Entonces, ¿qué es este plan? Todos los economistas, la gente del ministerio de planificación y demás, ven, ven las cifras de todo, del precio del petróleo, de lo internacional, que está bajando, que está subiendo, que tenemos abastecimiento, en qué no, cómo va la inflación, las subvenciones, todo eso y hacen una proyección para el país. Y tiene ese plan, que es lo más importante, que es un plan que se hace anual y se firma cada año por el Banco Central y por el, por el gobierno central. Que cosa que no se hacía en el neoliberalismo, cosa que no se hacía antes del gobierno de Evo bon Morales, que es importante las metas de este plan. Porque las metas de este plan están en función a mejorar la calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas. Es decir, antes no se hacía este plan y no se ponían esas metas y no se pactaba con el banco Central, porque obviamente al neoliberalismo no le importaba importar que sea más caro, más barato, porque no le importaba finalmente mejorar la calidad de vida de la gente, que tenga una canasta básica familiar, que no, que no suba de precio más de lo que se pueda controlar, que tenga un sueldo básico mínimo, que tenga un doble aguinaldo y todas estas cosas están en este plan. Y por eso se puede hablar incluso antes de doble aguinaldo y de todas esas cosas. Hay una cosa que me parece importante sobre lo que hablabas, por ejemplo, del precio de la papa. El precio de la papa puede subir cuando algún elemento de la cadena productiva sube por una u otra cosa. Sin embargo, lo que hay que entender para no preocuparnos tampoco es que nosotros somos productores de papa, producimos toda la papa que necesitamos. Si se importa es porque es papa a lo mejor más barata, pero producimos, podemos producir toda la papa que necesitamos y en lo que puede aumentar el precio son sobre todo en... En esto, herbicidas, fertilizantes que todavía no producimos, aunque ya estamos produciendo muchos más de los que producíamos antes. Eh, y bueno, esto, eh, no hay que tener ese miedo porque hubiera una escasez de la papa o lo que sea. Hay algo que decía, no sé si el ministro de Economía, pero creo que era el ministro de Economía hace un tiempo, hace un tiempo hablando de este plan que se hace a principio de año. Tomando en cuenta la, la, los factores económicos que van a cambiar contra, con la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Por qué digo esto? Hay que entender una cosa. Todos los países que ahora están siendo afectados económicamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, otras guerras o el cambio del precio del petróleo, cosas así, son países que no tienen tres cosas que nosotros sí tenemos. Que no tienen energía propia nacionalizada, gracias al gobierno del MAS, que no tienen agua propia propiedad de los bolivianos, gracias constitución hecha en 2008, impulsada por el gobierno del MAS, y que no tienen producción de alimentos propios. Nosotros, como Bolivia, más del 90% de los alimentos que consumimos, los producimos nosotros. Todos los granos, menos, menos el trigo, que producimos 40% de lo que consumimos, los producimos nosotros. Estoy hablando de arroz, sorgo, maíz, todo lo demás lo producimos nosotros, entonces eso es muy importante, si nos ponemos a pensar en un contexto mundial en el que todo se cae, en el que la inflación sube, baja, ya no tenemos esa política que le gusta repetir a Alem, porque parece que no ha leído las últimas cifras de los últimos 16 años de economía, ya no tenemos política de exportar o morir, es decir, lo que comemos lo producimos nosotros, la energía es nuestra, no necesitamos de nadie más. El agua es nuestra, entonces lo que puede afectar nuestras cifras económicas claramente son las relaciones con los otros países, lo que exportamos, lo que importamos, pero esto es hasta cierto grado, por eso no nos afecta tanto la crisis económica global y por eso no hay que preocuparnos de temas de escasez, porque me, recuerdo que en 2008 los empresarios cruceños para boicotear el gobierno de Evo Morales cuando el tema de la media luna, empezaron a exportar todos los agroindustriales, los, los, los agropecuarios, a exportar toda la carne, granos y demás, desabasteciendo el mercado nacional. Cuando el, eh, entonces el gobierno del MAS, el gobierno de Evo Morales, prohibió las exportaciones, la derecha echó un grito al cielo, dijo, no, que se va a caer la economía y demás. Obviamente eso no pasó, porque qué? dijo el MAS? Primero abastecen el mercado nacional, luego exportan lo que ustedes quieran. Entonces, les voy a dar una cifra para que aquí los compañeros no me quieran decir que no, como, como siempre hacen. Del crecimiento del PIB del 2021, que ha sido del 3,97%, 3,4% es la demanda interna. Es decir, que no es la exportación lo que nos mantiene vivos. ¿Otra vez? Eh, del 3,97% del crecimiento del PIB del 2021, 3,4% es de la demanda interna. Entonces, no es que estamos dependiendo de las exportaciones, no es que solo exportamos materia prima como, nos, como pasaba hasta el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no, ahora industrializamos, nos abastecemos como país y exportamos el excedente y eso es algo que hay que, que, hay que tenerlo muy en cuenta, eso nada más por ahora. Mauro, bueno, eh, por si acaso, y, y supongo que me van a dar la... la, la... Me van a dar la derecha los compañeros de la derecha. Eh, por si acaso, la nacionalización por la cual tenemos el 50 más 1 en las propiedades hidrocarburíferas, no es la primera nacionalización que ha pasado en el país, ¿no es cierto? O sea, no es que, uy, jamás en la vida los bolivianos. O sea, eso es no raro. Lo, lo que hizo lo que hizo Marcelo Quiroga Santa Cruz, Sergio Almaraz que lucharon por la nacionalización de los hidrocarburos me hace recuerdo una entrevista en Bolivia TV que le hicieron a perdón, en un canal que le hicieron a, a Doria Medina lo podemos mencionar a, a cualquier medio ¿no? ah, bueno. eh, que, que le hicieron a Doria Medina donde el, el periodista de, de Bolivia TV le dijo, y usted cuando estaba en el gobierno ¿por qué no, no nacionalizó los hidrocarburos como Evo? y, y obviamente Doria Medina se rió mucho y le dijo porque ya estaban nacionalizados, joven, lea entonces, por si acaso, ¿no? Es, es, importante, es importante saber eso. Eh, en segundo punto, y ojo, ¿eh? era una nacionalización del 100%. A la GULF se le quitó el 100% de la propiedad. Lo que hemos hecho nosotros, si leen el decreto de nacionalización en el artículo 6 o 7, ha sido tener lo que se llama golden share, es decir, la, la acción de oro. En vez de tener justo el 51% o un poquito más del 51%, golden share. Eh, no sé si tenemos el 100% de algo. De, de, de, de después por, gol, por me, digamos, si no, en, en términos de hidrocarburos eh, por si acaso eh, primero nos abastecemos y después exportamos, me parece interesante me parece que hay que decirle eso a, al presidente Arce porque el decreto supremo 4794 determina que el gas se tiene que exportar y ya no puede ser usado por las empresas bolivianas cosa grave, ¿eh? es decir, el gobierno le ha dicho por si acaso nos estamos quedando sin gas, que es una realidad, no creo que ninguno de los dos me diga que no es cierto, nos estamos quedando sin gas, entonces el decreto 4794 determina que las empresas tienen que pasar a, al sistema eléctrico, al sistema de, de energía eléctrica y ya no pueden ser gas porque necesitamos exportar, entonces habría que decir, hacerle recuerdo al gobierno además que, que por si acaso primero el gas para los bolivianos, ¿no? O para Brasil y Argentina porque nosotros sin buscando... ojo con ese decreto supremo es fuerte ¿eh? a los empresarios microempresarios y, y peque pequeñas empresas y si medianas empresas les afecta entonces o, ojito con eso solo para terminar y es algo que, que a mí me parece bien importante junto con muchas cosas que me parecen importantes eh, el conflicto de Colquiri... que también viene a partir del decreto supremo 4783 determina que de las pocas empresas públicas que tenemos que no son deficitarias, que eso tampoco me lo pueden negar, gran parte de, esto vaya al, gran parte de lo que generan estas empresas públicas vaya al, vaya al Tesoro General de la Nación. Y lo que están pidiendo los de Corquiri es, nosotros estamos, estamos trabajando, nosotros nos estamos esforzando que el dinero venga a nosotros. No estamos para mantener la burocracia de 700.000 mil personas que, que viven de la burocracia. Nosotros trabajamos, nosotros queremos quedarnos con, con el excedente, o sea, queremos ganar lo que nos merecemos. Solo como dato curioso, lo que ellos dicen me hace mucho recuerdo lo que dicen en Santa Cruz. Nosotros producimos el 35% del PIB de Bolivia y no tenemos el 35% de eso, de lo que estamos generando. Entonces, tanto, tanto... El conflicto de Colquiri, como, el, como un conflicto que no es el censo, pero como un conflicto económico de Santa Cruz es, señor, señor macroestado, superestado, ustedes están quedando con mucho más dinero del que deberían y del que se merecen. ¿Por qué del que se merecen? Porque tanto las quejas de Colquiri, de las empresas públicas, como de Santa Cruz es, nosotros estamos produciendo mucho más de lo que nos estamos quedando, mucho más. Ahora una pregunta, traspolando lo de Colkiri, supongamos, porque Colkiri es una empresa pública, sí. como Boa, supongamos que Boa la descoce y empieza, recupera los vuelos, las frecuencias y todo que le quitaron, digamos, el 2019, en diciembre, ¿no? para nadie es, es eh, desconocido esto, y recupera y empieza a generar mucho dinero. ¿Ese es excedente el Tendrían que quedarse que los, las azafatas y los pilotos. Porque es más o menos por ahí. Lo que yo escuché a los dirigentes de Corquiri fue: queremos que se reinvierte en nosotros, porque nosotros sí estamos generando dinero. 85% de las empresas públicas no lo están haciendo. nosotros ya, sí. Pero ahora, este dinero que el decreto establece. sí el, el decreto establece que. Los excedentes, esto para un ajá. poco porque a veces sí, sí, sí. El, en los medios sale el decreto y nadie sabe qué es el decreto. Ajá. El decreto establece que, con. Esta, ¿no? El decreto establece que los excedentes de las empresas públicas vayan al Tesoro General para poder aplicar en, en redistribución a través de bonos sociales. Sí. Eso, no, no dice, con para, lo que gane Colquiri le voy a dar a esta empresa que no claro. está tan buena, le ajá. voy a. No, no es para eso. Ahora, tampoco. En esa lógica, yo no entiendo lo de Colquiri, aunque ya casi el 90% del decreto va a ser modificado, sí. ese es el acuerdo que llegaron anoche, eh, pero, digo, en esta lógica, traspolando a Boa o a la que quieran, ¿sería algo así o no? Porque, ah, bueno, si nosotros tenemos tanta plata y generamos tantos vuelos y tenemos excedente, menciono Boa por mencionar a la primera que se me vino, pero nos quedamos con la plata. Desde, ¿Quién? Los trabajadores. De, desde mi punto de vista debería depender mucho de la visión del gobierno. Yo, yo veo tres alternativas y con esto ya pasamos palabras. Yo veo tres alternativas. La primera que se determine un porcentaje que se tiene que reinvertir, porque si una empresa le va bien, ayer el 2014 le iba muy bien, era que se reinvierta, ¿no? No se reinvertió y ahora ya no tenemos gas. Entonces si una empresa le va muy bien, como Ende, Ende le, le va muy bien, que se reinvierta y que tengamos un gran sistema eléctrico en todo el país pero no todo el porcentaje. Un porcentaje yo creo que también tiene que ir para mejorar la vida de las personas que están trabajando ahí. ¿Eso sería qué? ¿Subir los sueldos? Subir los sueldos, mejorar las condiciones de trabajo. ¿no? Eh, una segunda alternativa es todo para el Estado y el Estado ve en qué gasta. Cosa que no me parece bien porque no es un premio a la empresa que lo está haciendo bien. Y la tercera opción, desde mi punto de vista, sería justamente determinar si a mi empresa pública soy de los 25% de las empresas públicas que le va bien, pues una parte que vaya para la empresa, reinversión, perdón, que, que se reinvierta, que se mejoren los sueldos, que se mejore la, la condición de vida de los trabajadores, etcétera Y otro porcentaje que se determine para un tema de estrategia nacional, explorar, explorar explotar hidrocarburos, el tema del litio, eh, seguridad alimentaria que es tan importante, podríamos ser exportadores masivos de, de alimento ahora que el mundo necesita alimento, tal vez eso sea una estrategia nacional a partir de este decreto. Bien, eh, Javi. Ya. Um, antes de que se me olvide, solo para dar datos y evitar confusiones, el número de personas que trabajan en el estado a 2019, no se tienen datos actualizados, era 45 mil personas, o sea, como funcionarios públicos, que no significa... Estamos excluyendo médicos, maestros, policías. O sea, si alguien quiere decir, si alguien quiere decir que vayamos a despedir maestros, médicos, policías, dígalo. O pues dígalo de esa manera. entonces Porque funcionario público, funcionario público, 45 mil personas. Puede ser un poco más alto pero digamos en 45 mil, 2019. Ahora, dato número dos. Eh, sobre el tema, de, el tema del gas y la, de la nacionalización. 51% de propiedad sobre todos los pozos. Pero la parte más importante en términos de ingresos para el Estado no es cuánto tiene YPFB, sino que sobre las ganancias que hacen las petroleras, 85% se las queda el Estado a través de distintos impuestos. El IDH no sale de YPFB, o sea, YPFB lo paga, pues no es la ganancia de YPFB, es la ganancia de las petroleras a las que se les cubre el impuesto. Entonces, esa matización es muy importante, sobre todo porque no es que las empresas privadas han dejado de operar gas en Bolivia, sino que de los 100 dólares que hacen, 85 van para Bolivia y eso se reparte a través de obras, infraestructura, etcétera. Eso. También en parte eh, el problema con las petroleras transnacionales cuando se renegoció estos porcentajes es que los IDH han bajado y parte de los problemas de universidad ahora es por la renegociación que hizo Áñez con las petroleras. Ahora, creo que... Me voy a centrar en dos aspectos. Me voy a centrar primero en lo que trabajaba muy bien Kiara sobre el tema de los procesos de soberanía. Bolivia, y está documentado, trabajado por un documento de la Fundación Solón, en 2008 tenía 50% de soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? La mitad de los alimentos que consumía Bolivia los importaba de afuera. Ahora estamos en 90% no se ha alcanzado plenitud, hay productos como el trigo que se siguen importando, que se, son estratégicos, hay productos que son que se importan parcialmente, como es la papa por temporadas, ciertos tipos de manzana, etc. Es verdad. Curiosamente, dos de las entradas los dos alimentos importantes, que los únicos dos alimentos importantes que aparecen en los datos del INE, son de importaciones, son manzanas y trigo. Pero todo lo que es arroz, todo lo que es soya, todo lo que es carne, todo lo que es pollo, todo lo que es... Uh, todo lo que es eh, cereales andinos como quinoa, etcétera, se produce nacionalmente y tenemos capacidad de exportación. En realidad, en términos de alimentación, Bolivia ya es un exportador neto desde el 2017. Es verdad, exportamos esencialmente soya, Soy. soya pero eh, en el agregado global ya hemos logrado una soberanía alimentaria que no se había logrado antes. Y sobre el tema de la nacionalización, así es verdad que cuando el señor Doria Medina era ministro de Economía, el... El gas era todavía propiedad de los bolivianos, era propiedad estatal. Justamente él fue el, uno de los responsables de privatizar eso. Es decir, justamente su misión Por eso personal. eso se ha reído en la entrevista, sí, sí. porque lo iba a privatizar. privatizar. Exactamente, es decir, Doria Medina entró con una agenda con el MIR de privatización. Si bien no lograron ellos efectivamente privatizar el YPFB, pues son los que abren el proceso de privatización que va a culminar con la capitalización del señor Gonzalo Sánchez de Lozada En el cual sí se privatiza el gas Aparte, es el gobierno de, en el que Doria Medina es parte En el cual los primeros pozos de gas se los empieza a entregar a Petrobras Como concesiones privadas se, se, se descubre, se descubre de No, no, bien. pues lo que digo es, digamos las cosas como son El señor Doria Medina quería privatizar empresas De hecho, él privatizó empresas Descubre Entonces, para venderlo ¿tenderla? Sí, sí <risa> Y entonces, es una en cosa cosa. Muy entonces, en ese sentido, hay un proceso, o sea, neoliberales, que son abiertamente neoliberales, no les quitemos el mérito de lo que han hecho en su vida, que es vender el país. Ahora, solo para cerrar y ya dando un un, pan, un tallazo más general, lo importante de lo del Banco Mundial, y en ese comparto con el M, no es qué dice el Banco Mundial. No es, no es que el Banco Mundial... El Banco Mundial dijo que el año pasado íbamos a tener un crecimiento del 2% y un crecido más. El Banco Mundial alguna vez ha sugerido privatización. No se trata de qué dice el Banco Mundial. Se trata de que hay una disputa porque sistemáticamente los organismos internacionales han predicho crisis, problemas de inflación y crecimientos bajos en Bolivia que no se han materializado. Bolivia era señalada con las economías más débiles el 2011, el 2014, el 2017. Se planteaba de que si el Estado no, no cambiaba y tomaba una política neoliberal, el país iba a vivir inflación, deuda, crisis, etcétera. Señores, hemos tenido 10 años de estabilidad. Cada vez que estos agoreros de la mala suerte han dicho es que Bolivia se nos muere el gobierno del MAS les ha demostrado que están equivocados y les ha vuelto a demostrar que están equivocados. O sea, es decir, este recálculo no es, no es porque el Banco Mundial dice, ah, no, es que me cayeron bien los del MAS y les voy a subir unos puntos porque me cae muy bien. No, es que han dicho, bueno, nosotros por onceavo año nos hemos equivocado con las proyecciones de crecimiento de Bolivia y decimos que lo están haciendo mejor de lo que nosotros esperábamos. Y ese es el reconocimiento de derrota. Ahora, yo creo que lo más importante... Hay un enfoque muy en el gobierno de que lo importante es el crecimiento económico. Y sin duda es importante, pero yo prefiero otra variable, otro índice, que no se habla muy poco. Índice de pobreza, índice de pobreza. El 2019 en Bolivia... tenemos sí. cinco sí. minutos. Ya, así, muy, muy rápido. El índice de pobreza en Bolivia, el 2019 era 33%. En Argentina era 30% y en Perú era 20%. Todos datos de sus institutos nacionales de estadística. El 2022, la pobreza en Bolivia es 32%, debajo del 2019. En Argentina es 42%, resultado lamentablemente de la crisis. Y en Perú es 22%. Te, tomando los tres vecinos, así, podríamos incluirlo por no ponlo algo largo. Bolivia es el único país que tiene niveles de pobreza menores a los que tenía antes de la pandemia. Y ya estamos siguiendo en esa ruta. A este, ya somos, ya hay menos pobreza en Bolivia, hay menos hambre en Bolivia de la que hay en Argentina. Y estamos a camino a que haya menos pobreza y menos hambre en Bolivia de la que hay en Chile o en Perú. Eso es de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Sí, de la economía, el crecimiento, los teleféricos, lo que quieran. Pero cada vez en Bolivia menos personas pasan hambre. Y eso es lo importante. Ale, eh, a ver, hay más plata, muy bien. La pregunta siempre es de dónde sale. Eh. A dos elementos, un primer elemento. A ver, tenemos las reservas internacionales que eran 13 mil millones 13, y ahora tenemos mil millones. Entonces, Perdón, robo, 4 mil millones. 4 mil millones, sí. gracias por la aclaración, sí no era tanto, eh... ¿verdad? Ya, entonces sí, tienes las reservas internacionales que A son las ollas de la abuela, entonces no tienes plata para pagar salarios, no tienes plata para invertir en obras, no tienes plata para nada, entonces sacas esto y lo pones de golpe. Obviamente va a haber circulante económico, pero ¿qué pasa con tus ahorros que te protegen la espalda? Se están desapareciendo. ¿Qué pasa con el gasto público? Que la mayoría está haciendo deuda externa. Es como si yo me prestara plata del banco y me voy de alcoholes. Obviamente voy a disfrutar, voy a comprar todo lo que yo quiera y el que, y el que me esté vendiendo va a disfrutar lo que yo le esté consumiendo. Pero ¿qué pasa con el préstamo que está sobre mi espalda? Cuando se debería reinvertir. Eso es lo que está pasando. Por eso hay plata. Pero eso, estas dos miradas de tomen plata eh, y mal administrada, está haciendo que siga habiendo brechas económicas. El Prado, la, la, la avenida, la avenida Butch, se están convirtiendo en ferias de todos los días y a toda hora. ¿Verdad? Entonces, eso ya es preocupante. También se tiene que hacer ese análisis. Y a consecuencia, a consecuencia no le vamos a llamar impuestazo, pero le vamos a abrir, le vamos a llamar apertura a nuevos impuestos, que está haciendo el gobierno. Y lo está haciendo. Entonces, ¿realmente estamos con una lógica administrativa económica positiva o negativa? El otro elemento, para terminar, rapidito, eh, en las estadísticas que Chiara y nosotros hemos ido mostrando, ¿quién está produciendo más? ¿Quién está exportando más? ¿Materia prima, gas en este caso? No, son granos. De los cambas de calcitrantes, la CAO imperialista y esos malosos, ellos están teniendo mejores ganancias que el mismo Estado. ¿Verdad? Ahora, la minería es lo mismo, propiedad privada. Las manufacturas lo mismo, propiedad privada. ¿Quién está teniendo mejor lógica económica? ¿El pueblo y su propiedad privada o el Estado y su propiedad pública? Califique usted, señores. Ya. ¿Le toca? Ah, sí. Me toca, me toca. A ver, Alem, parece que no entiendes por qué las empresas privadas han crecido y lo he dicho ya como tres veces en el programa, pero vamos a repetir. Por ejemplo... Todo el transporte hidrocarburos que usa cualquier empresa privada la subsidia el Estado. Es decir, no tienen que pagar tanto como pagaban en el neoliberalismo ya, por sus recursos. no háblame de manufactura. No, transportes. Todas las empresas necesitan transportes. Te estoy hablando. Y de las microempresas, los créditos, te invito a que los revises, que han cambiado desde el gobierno del MAS. Porque te recuerdo que el gobierno es quien dice a los bancos que créditos pueden dar o no dar. Entonces. Esa afirmación es falsa, es, eh, o sea, ahora de, de repente vamos a tener que decirle Branco, Marín, Kovic, Camacho, son unos genios, de repente, boom, la economía, porque seguramente Camacho es un genio y ha hecho crecer y los de Sofía también, y los trabajadores, nada, los trabajadores no importan, seguro son los empresarios y los oligarcas de la CAINCO, que no no sé por qué no habrán progresado antes del 2006, me pregunto, ¿no? Mm, bueno. Hablando de lo que decía Mauricio sobre que en tiempos de Doria estaba nacionalizado a ver, el 51% del que hablaba lo sacaban y se llevaban la ganancia de eso. Voy a tener que repetirle al, al abogado Mauricio un artículo de la Constitución. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Eso es nacionalización, propiedad de tus recursos. De ahí a que hagas concesiones cuando, cuando los extraes, gas, demás, otra cosa. Pero lo que hay que entender es que nacionalización, y no suspires, Mauricio, lee la Constitución, es propiedad de los recursos. Luego, ¿por qué crees...? que la gente en Octubre Negro ha estado en la calle, ¿por qué crees que los han asesinado? ¿Porque eran tontos? ¿O por qué estaban luchando? Eso me parece terrible, no entender la importancia para el pueblo de la propiedad de sus recursos, sí. que son la base de su soberanía, me parece terrible. No y, no y pensar que qué sé yo por qué se habrá muerto la gente en Octubre Negro, por qué habrá salido, si desde el Doria estaba nacionalizado todo. yo Me parece terrible, me parece absurdo y terrible. Luego, hablando de lo que decía Javier, Exportamos soya, exportamos carne, exportamos, y lo he dicho el otro día y he mostrado gráficos, ya exportamos más manufactura de lo que, de lo que exportamos en productos tradicionales, es decir, hidrocarburos y demás cosas. Eso es una cosa muy importante, porque esa es la famosa industrialización de la que hablamos, exportamos manufactura, no solo sacamos la materia bruta y la, y la vendemos a precio de gallina muerta, que se, y así hacían los neoliberales, es más, importaban, importaban los productos manufacturados, incluso más caros a sus amigos empresarios de otros países, porque no les importaba lo que coma la gente. Por eso el pueblo sabe y nunca les va a quitar el estigma y nunca les va a votar y no les va a quitar el estigma de vendepatrias porque es el fondo de la situación. Ahora lo que Javier decía, más allá de los índices económicos de cuánto cuesta la canasta familiar y todo esto, hay que medirlo con el sueldo, hay que medirlo con las condiciones económicas que da el Estado de salud, de educación y de salario mínimo, que es muy importante. No es lo mismo que tengas 10 pesos a la semana y te tengas que comprar un pollo de 10 pesos a que tengas 200 y te tengas que comprar un pollo de 10 pesos. Gracias. Eso nada más. Mil disculpas. No va a poder haber conclusiones, pero mañana seguimos hablando de economía. Vieron que este tema siempre da para varios tomos. Mañana nos reencontramos a las 22 horas y unos minutitos y tempranito a las 6 de la mañana en la primera edición de Avia y la Noticias. Permiso. Buenas noches. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.